Buenas noches con todos y todas, eh, esto es lo que nos interesa, un buen comienzo y mejor futuro. Eh, somos Fundación DEVAL y eh, estamos en cuatro países, de Ecuador, donde está nuestra oficina regional y tenemos también eh, nuestras uh, oficinas en eh, Bolivia, Honduras y El Salvador. Eh, son estos cuatro países donde nosotros implementamos el programa prenatal eh, que busca, entre otras cosas, eh, formar profesionales y líderes comunitarios, sensibilidad, sensibilizar perdón, a las comunidades y básicamente difundir una cultura de prevención prenatal y postnatal. Hoy día retomamos nuestros Facebook Lives. Eh, el día de hoy vamos a tener un Live liderado por el equipo de Honduras y vamos a hablar un poco ya sobre las experiencias que nos ha dado esta pandemia, que ha sido eh, tan dura y tan compleja, ...y que a, nos involucra absolutamente a todos ¿no? y a todas... Eh, ...profesionales, líderes comunitarios... ...que tratan de, en este caso, mediar y de trabajar... ...para eh, promover una cultura de prevención prenatal y postnatal. Así que, eh, sin más, eh, quiero dejarles el día de hoy... ...con nuestra directora de Honduras, Edna Lagos, ...que les va a dar más detalles del de live de hoy... Eh, ...les invito a quedarse durante todo el evento porque ustedes van a tener oportunidad de interactuar con la invitada de hoy, así que vale muchísimo la pena aprovechar el espacio que vamos a tener hoy y hacer las preguntas en el espacio que ustedes tienen acá abajo, eh, mientras están transmitiendo, tienen un espacio para comentarios donde van a poder hacer todas sus preguntas. Les dejo con Edna. Gracias Sebastián, muy buenas tardes con todos y todas que la pandemia ha tenido efectos en toda la población a nivel mundial. Mucho se ha hablado de las afectaciones y consecuencias que la pandemia ha tenido en personas con condiciones de salud preexistentes, pero es necesario que ande, ahondemos un poco más en lo que la COVID-19 ha causado en las mujeres embarazadas. Actualmente en Honduras, más de 75 mujeres embarazadas han perdido la vida por causa de COVID-19, por lo que consideramos de vital importancia realizar un abordaje sobre las experiencias aprendidas durante la pandemia y eh, pues saber qué ha pasado en el embarazo y en el parto. Por esta razón eh, hemos tenido a bien invitar a compartir sus conocimientos y experiencias a la doctora Doria Araceli Carrasco Cerrato. La doctora es médico obstetra, eh, con un máster en epidemiología, representante de la Junta Directiva de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Honduras, encargada de organizar los congresos en el país, además coordina el área de gerencia y epidemiología del Instituto Hondureño de Seguridad Social, eh, también es jefe del Departamento de Fisiología e imparte clases de fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Antes de dar paso a la doctora Carrasco, eh, queremos pedirles, tal y como Sebastián les dijo, que si durante la participación de la doctora tienen, tienen alguna pregunta, puedan escribirle en los comentarios para poder responderla. Eh, sin más, pues le damos la bienvenida de, a la doctora y de antemano muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros. Hola, buenas noches. Es un enorme placer para mí estar el día de hoy con ustedes. Agradezco a la Fundación DEVAL por esta oportunidad y pues el interés de todos nosotros es que tengamos una plática, interactuemos en relación a lo que son las experiencias que han surgido en esta pandemia eh, COVID en relación a lo que es el embarazo en sí. Como ustedes vieron el video, tratamos de que volvamos a retomar la importancia de lo que es el control prenatal, eh, mucho más ahora con esto de lo que es la pandemia. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de algunas experiencias aprendidas durante la pandemia COVID-19 en el embarazo y parto. S siguiente diapositiva. Fíjense bien, una de las grandes preocupaciones que nosotros tenemos a manera general es el control prenatal. En este periodo que hubo la pandemia 2020, todos nos quedamos en casa. Como medida de prevención fue estar en, en nuestras casas y no salir. Entonces, el control prenatal disminuyó. Hoy por hoy, todos los ginecólogos, ginecólogos a nivel mundial estamos invitando a las mujeres para que volvamos al control prenatal. Y estamos eh, haciendo una atención o una consulta segura en donde le damos todas las medidas de bioseguridad para atención a la paciente embarazada. Importante saber que una herramienta fundamental en lo que es el control prenatal es la telemedicina. Y podemos con ellas, vía WhatsApp, vía llamadas telefónicas, poder eh, compartir o platicar con nuestro personal de atención en relación a lo que es control del embarazo. Siguiente diapositiva. Otra de las preocupaciones que nosotros tenemos, o que las embarazadas tienen, es cómo va a ser nuestra atención de parto al momento de, de que nos toque el nacimiento de nuestro bebé en esta pandemia. Quiero decirles que a nivel mundial y Honduras, no se queda atrás, está usando todas las medidas de bioseguridad para lo que es la atención del parto y la cesárea. Todos estamos comprometidos en protegernos y en proteger a la paciente para darle lo que siempre hemos querido, un parto o una, o una cesárea eh, segura. Sigamos. Una de las preocupaciones también sigue siendo lo que es la lactancia materna en el recién nacido. Como todos somos sospechosos de, de esta enfermedad, tenemos miedo y las mujeres están preocupadas si hay que dar lactancia o no durante este eh, tiempo de pandemia. Quiero decirles que ya está bien confirmado y estudiado que debemos de, de dar la lactancia materna y promoverla que sea exclusiva para darle los mejores beneficios al recién nacido. Como ustedes vieron en el video, la lactancia materna es fundamental para el buen crecimiento y desarrollo de los bebés. Por lo tanto, no debe ser suspendida, aunque la paciente tenga sintomatología respiratoria. Lo que se debe de usar es la mascarilla y siempre las medidas de bioseguridad, lavado de manos, desinfección, al momento de de tocar al bebé importante lo único que puede cambiar en este sentido es un bebé es la alegría de un hogar y todo mundo se emociona y quiere conocerlo pues en este momento eso sí va a estar restringido porque tratamos de que en la medida de lo posible el bebé no sea expuesto al virus eso es lo único que cambia pero en general la lactancia materna debe promoverse y debe continuarse aún en tiempos de pandemia y para finalizar, solo de manera introductoria, porque lo que queremos es que ustedes nos cuenten o platiquemos en relación a esta pandemia, en la siguiente diapositiva vamos a ver que estamos invitando a todas las mujeres a la vacunación durante el embarazo y durante la lactancia materna. Debemos de protegernos y debemos de proteger a ese recién nacido. Quiero decirles que nosotras las mujeres, embarazadas o no, teni tenemos la misma posibilidad de enfermarnos, las mismas, pero las complicaciones son mucho más severas durante el embarazo. ¿Por qué? Porque el embarazo produce cambios fisiológicos importantes o cambios normales que, debe, que se hacen para poder preparar a ese recién nacido ...en lo que corresponde eh, su crecimiento intrauterino y poderlo adaptarlo a la vida externa. Entonces, esos cambios que nosotros eh, hacemos, que son normales, sirven como complicación si nos llega a dar la enfermedad. Entonces, las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de padecer de eh, complicaciones severas como trastornos hipertensivos, precrancia llegar a utilizar lo que es la unidad de cuidados intensivos, llegar a utilizar lo que es la ventilación mecánica y por ende eh, la, lo, lo que es la muerte. Quiero decirles que en Honduras, en esta sexta campaña de vacunación, la CESAL, junto con el apoyo a la Sociedad de Ginecología y obstetricia está promoviendo lo que es la vacunación. ¿Y cuál es la mejor vacuna? La que esté al alcance. Entonces, en todos los centros de vacunación de nuestro país, se está eh, vacunando a lo que es las mujeres embarazadas no importa la edad estacional y como único requisito lo que es presentar su carnet de control de embarazo pero bueno este solo es una introducción estamos aquí para que platiquemos para que hagamos esto eh, interactivo y podemos pues llevarnos experiencias eh, a casa que sean provechosas para el buen cuidado de nuestro embarazo y de lo que es el nacimiento del bebé Muchas gracias, doctora, por, por esa introducción tan interesante que ha hecho. Sí, desde ya nos gustaría hacer algunas preguntas para conocer eh, en detalle qué es lo que qué está pasando con el embarazo ahora en tiempo de pandemia. Y una de las preguntas que tenemos es si durante la pandemia, cómo se ha realizado el control prenatal. Pues fíjese que en los distintos centros asistenciales, como ser el seguro social, el hospital, escuela y lo que es los centros de salud, estamos este año volviendo a incorporar lo que es la consulta prenatal. Nuestras embarazadas tienen que ir una vez al mes a su control de embarazo y la estamos atendiendo. Estamos utilizando la estrategia de eh, consulta segura. En esa consulta segura le aseguramos a la paciente atenderla con todas las medidas de bioseguridad, distanciamiento, eh, utilización de mascarilla, que eso es importante tanto para la paciente como para la persona de salud que la está atendiendo, eh, equipo de bioseguridad para el doctor, para que pueda estar uh, en contacto con la paciente, y lo que es el uso del gel eh, o del alcohol para lo que es la desinfección. Entonces, la paciente puede de manera tranquila, asistir a sus controles prenatales. Gracias, doctora. Eh, otra interrogante que también queremos hacerle es: ¿puede la telemedicina ser una opción para la consulta prenatal para las mujeres embarazadas? Fíjese que sí, es una muy buena eh, pregunta. Eh, en el embarazo existen dos categorías. El embarazo normal, el, una paciente que lleva un, un embarazo normal que no tiene ningún factor de riesgo. Esta paciente puede utilizar con mayor frecuencia este tipo de medios para hacerle preguntas a, los, a, los, a, su, a su médico o a la persona encargada en salud. Preguntas sencillas que no necesita ir a la consulta como ser doctor, es normal que tenga muchas náuseas, o doctor, es normal que me duela la, la, la, la, la pancita o me duela la cabeza. Entonces, uno dirigido con una eh, eh, entrevista o mini entrevista, pues puede contestarle este tipo de preguntas a las pacientes. Y las pacientes de alto riesgo también pueden utilizarlo, claro que sí, pero de, es, en ellos es obligatorio lo que es asistir, a la, a la consulta presencial, porque con ellas hay que hacer otro tipo de seguimiento, pero sí hay ciertas consultas que puede uno utilizarlas en relación a este medio que es la telemedicina. Ok, gracias doctora por su respuesta. También nos gustaría saber, ¿bajo qué condiciones se ha dado la atención de partos durante la, la pandemia? Una de las grandes preocupaciones de nuestras embarazadas es que los centros de mayor eh, auge en salud son los centros encargados de la atención de COVID. Creo que para todos es de su conocimiento que se han vuelto los hospitales de mayor eh, eh, fuerza eh, hospitales COVID. Entonces ha sido el temor. Yo no quiero ir a tener al hospital escuela, por ejemplo, porque ahí están los pacientes de COVID. O yo no quiero ir al Seguro Social porque ahí están los, los pacientes de COVID. O no quiero ir al Hospital de Jutical para los hospitales regionales que son eh, hospitales de, de, de largo alcance dependiendo de la zona que están. Entonces quiero decirles que el sistema de salud ha tratado en la medida de lo posible de que esas áreas sean separadas. De modo que la mujer que no tiene covid ...y tiene un embarazo normal sin complicaciones... ...pueda ser atendida con las condiciones necesarias de bioseguridad. Importante saber que todas las pacientes embarazadas con sospecha de COVID o no COVID... ...son atendidas con las medidas de bioseguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces tienen una buena atención, no tienen que tener miedo... Se les, siempre se les realiza pruebas diagnósticas antes de entrar al, a la institución, cualquiera que sea, ya sea privada o pública, y de acuerdo a, esa, eh, a esos resultados, pues decidimos en qué área va a estar. También se han asignado áreas exclusivas para aquellas pacientes que eh, pues salen con la enfermedad positiva y se les da la atención eh, necesaria para que puedan salir libres, eh, al final de su de su parto o de su cesárea gracias doctora y también nos gustaría saber si usted considera ya nos habló de la importancia de la vacunación de mujeres embarazadas y lactantes pero dada la situación que estamos atravesando especialmente bueno lo que conocemos acá en honduras de la mortalidad que estamos teniendo en mujeres embarazadas nos gustaría ahondar un poquito más acerca de por qué es importante que las mujeres embarazadas y lactantes se vacunen. Fíjese que es una pregunta que yo quiero que quede clara y que quede y que todas las mujeres nos llevemos a casa, de manera que concienticemos tanto a nuestras familiares embarazadas como a nuestros vecinos o a aquellas personas que nosotros eh, tengamos cerca y que están embarazadas para que realicen lo que es la vacunación. Hoy por hoy sabemos que las mujeres eh, tienen las mismas eh, posibilidades de embarazarse, una, de, de enfermarse con el COVID. Una mujer que no, no está embarazada tiene la misma posibilidad de embarazarse que una mujer que se embaraza. Pero a la mujer que está embarazada, si le da la enfermedad del COVID, las complicaciones pueden ser mayores. ¿Por qué? Lo dije al inicio, sufrimos unos cambios normales, que son normales, para poder adaptar y darle crecimiento y desarrollo al bebé. Esos cambios eh, ocurren en distintos órganos o sistemas de nuestro organismo. El primerito es a nivel respiratorio. A nivel respiratorio hay un proceso proinflamatorio que nos hace crear unas defensas para que nuestro, nuestro cuerpo pueda aceptar y defender a ese bebé ante cualquier adversidad. Pero ese proceso inflamatorio, al darnos la enfermedad, nos puede complicar el cuadro de, la, de, la, de COVID. Entonces nos puede dar una insuficiencia respiratoria que nos puede llevar, recuerde que el virus del COVID-19 afecta a lo que es los pulmones y estos como han sufrido cambios fisiológicos pueden verse mucho más alterados y al final la paciente embarazada es necesitar lo que es una ventilación mecánica o una unidad de cuidados intensivos. Otra de las alteraciones que, que produce es a nivel cardiovascular, ya sabemos nosotros que um, el, el COVID en este tipo de pacientes es mucho más el, las complicaciones que puede tener. Entonces, la mujer embarazada produce lo que es un aumento del gasto cardíaco y, al haber este, alteraciones en su sistema vascular, como mecanismos de adaptación para ese embarazo, al haber la enfermedad, puede complicar mucho más al embarazado. Y también hay, por ahí se ha hablado de lo que es alteraciones a nivel de la sangre, hematológico, trombosis. El embarazo nos predispone un poquito ante esto desde el punto de vista fisiológico. Y si nos da la enfermedad, pues la complicación puede ser mucho mayor y eh, llevar a, a, a un final no muy bueno en una mujer embarazada. Entonces, sí debe de vacunarse. ¿Cuál es la mejor vacuna para la mujer embarazada? La que esté a la mano. La que esté en su, en su país, en su, en su sociedad, esa es la mejor. ¿Cuál se ha visto con mayores estudios? La Pfizer, la Moderna, pero actualmente ya hay unos, algunos estudios a nivel de Inglaterra que nos hacen pensar que eh, la AstraZeneca es una excelente opción. Es más, en personal de salud... Todos nosotros, los de personal de salud, fuimos vacunados, la mayoría con AstraZeneca. Han salido muchas mujeres embarazadas eh, con esta vacuna y no ha habido ninguna complicación. Eh, quiero decirles que en la lactancia no ha habido ningún problema. Yo soy ejemplo de ella. Usé mi segunda dosis en lo que es la lactancia. Mi primera dosis en lo que es el embarazo y mi segunda dosis en la lactancia y tengo una bebé en muy buenas condiciones, sana, completamente sana y pues este, tratamos en la medida de lo posible de, de, de que a nosotras, las mujeres, no nos compliquemos con esta enfermedad. Gracias, doctora. Y tenemos otra, otra pregunta. Durante la pandemia, ¿cómo? Porque también es una preocupación, ¿cómo debe realizarse el control médico de los recién nacidos? Muchas mujeres... Hacen esta pregunta por ese temor de ir llevar el bebé al, a las unidades de salud. Fíjese que esto también es preocupante, como mamás nos volvemos protectoras y pensamos que tener al bebé a, a, adentro, no sacarlo, pues esto tiene eh, menos riesgo de la enfermedad, eso está claro. Pero es importante saber que también los pediatras están utilizando lo que es la consulta segura. Es decir, que le dan todos los beneficios y todas las medidas de protección o de bioseguridad para poderle darle una atención a ese recién nacido. Las consultas del recién nacido siguen siendo una vez al mes para crecimiento y desarrollo del bebé, ver su peso, ver su talla, ver su, su actividad motora, psicomotriz, cómo va evolucionando y también así promover lo que es la vacunación en los recién nacidos. No tengamos miedo, en los centros asistenciales se está haciendo lo que es la bioseguridad. Llevemos a estos bebés para que nosotros podamos estar tranquilos y satisfechas de que el crecimiento y desarrollo de nuestros niños está de la mejor forma. Gracias, doctora. Y tenemos interrogantes que también los participantes de, de este webinario están haciendo y uno de... Ellas de una pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de riesgo con que una gestante conlleve al presentarse a su control prenatal versus no hacerlo? Fíjense que esto antes de la pandemia ya ha sido muy bien estudiado. Se ha visto que aquellas mujeres que van a su control prenatal neonatal, neonatales. Se pueden prevenir enfermedades y se pueden tanto a la mamá como al bebé, y se puede prevenir lo que es la mortalidad. En países como los nuestros, en todos estos países, la principal causa de morbo mortalidad en la mujer embarazada son los trastornos hipertensivos, seguido de lo que son las hemorragias postparto. Entonces, si nosotros, ¿dónde vamos a detectar eh, estas patologías? En el control de embarazo. Un buen control de embarazo nos va a ver, nos va a ir diciendo si esta paciente tiene riesgo o no de hacer una complicación de trastornos hipertensivos uh -huh. o una complicación de hemorragia postparto. Desde el inicio del embarazo, ya hay estudios eh, ultrasonográficos en el primer trimestre que nos puede determinar si esta paciente a futuro puede hacer un trastorno hipertensivo. Si la paciente está con un cuadro anémico, sabemos que todas las uh -huh. mujeres embarazadas vamos a llegar a un final, ya sea parto o cesárea, o un aborto, no sabemos si el embarazo está bien y puede llevarnos a un aborto Entonces, en los tres eventos va a haber pérdida de sangre si nosotros detectamos en el embarazo una anemia podemos eh, con suplemento, con transfusiones con eh, tratamiento, poder corregir esta deficiencia y evitar una complicación mucho mayor en este tipo de mujeres de acuerdo doctora entonces el porcentaje de riesgo es sumamente elevado eh, y fíjese eso. que algo de agregarle a esto también los síntomas de la enfermedad del COVID importantísimo Si no, la paciente va al control de embarazo podemos detectar si la paciente anda o no con sintomatología uh -huh. de COVID y podemos tratarla a tiempo también Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Si ¿Sí? ¿Se cuenta con estadísticas de muerte materna a causa de COVID-19? Fíjese que en, la, en el año pasado, desgraciadamente, solo se registró una muerte. Desgraciadamente digo, o sea, qué bueno que no se murieron, pero lo que pasa es que ha habido un mal registro, ¿verdad? Este Hasta ahorita estamos nosotros este, registrando con los verdaderos diagnósticos en relación a lo que es eh, la muerte por COVID. Y eh, hasta ahorita hay 19 casos sospechosos de, de, de COVID que fallecieron y que están en proceso de, eh, de ¿cómo se llama?, de dar, eh, de dar si fue esa la verdadera causa o no de su muerte. Importante mencionar que okay. es una enfermedad que, se, que complica trastornos hipertensivos y entonces a veces pues por ahí podemos poner el diagnóstico final, un síndrome de gel o una preeclampsia mm -hmm. sobreagregada y este, dejamos a un ladito con lo del COVID. Pero actualmente sí se ha visto que hay un alto número de pacientes ingresadas en el hospital escuela, eh, prefer, eh, ahorita... Eh, con eh, embarazadas, puérperas, puérperas, porque sí lo que está sucediendo uh -huh. es que esto hace que el parto sea prematuro y entonces nace el bebé y fallecen como puérperas. Entonces, tal ah, vez claro. el número de, de muertes no sale como embarazadas, sino como puérperas. Y, y por ahí puede ser que la estadística no nos esté dando un resultado 100%, pero sí se ha visto que hay muchas mujeres actualmente complicadas, eh, embarazadas o puérperas con COVID-19. Gracias, doctora. Eh, aquí nos están preguntando también a qué estacional se puede colocar la vacuna a una mujer embarazada. Con todo lo que les he mencionado, desde el primer día que se dé cuenta que, el que esté embarazada, debe de hacerlo. Okay, Desde que nosotros eh, la prueba de embarazo sale positiva ya desde ahí, ya días anteriores han sufrido algunos cambios fisiológicos la mujer para adaptar a ese, recién, a ese embrión que luego será un feto y por último un recién nacido y entonces ya ha provocado cambios fisiológicos que al darle la enfermedad puede complicarse. Entonces, ¿a qué edad gestacional? A cualquier edad. Desde el momento en que se dé cu cuenta ahí irse a vacunar a cualquier centro asistencial. Okay. Gracias, doctora. También están preguntando qué piensa usted al respecto sobre la profilaxis con heparinas de bajo peso molecular en pacientes embarazadas. Si no tiene indicación para utilizar este tipo de tratamiento, no lo debe de utilizar, ¿verdad? Eh, el uso de la aspirina, el uso de heparina de bajo peso molecular es eh, indicativo en aquellos trastornos que lo ameriten, como síndromes hipertensivos, como síndrome de anticuerpos antifosfolípidos u otras patologías que ya la paciente se ha diagnosticado previamente y que obligatoriamente los tiene que utilizar. Pero como profilaxis no, no se está utilizando para prevenir lo que es la enfermedad de COVID. De acuerdo. Gracias, doctora. Tenemos otra interrogante. ¿Cuáles son los medicamentos seguros para usar en pacientes embarazadas en cuanto al tratamiento contra la COVID-19? muy interesante esa pregunta. Fíjense bien, esa pregunta es muy interesante para que volvamos otra vez a concientizarnos de la importancia de la vacunación. La vacunación no nos, no nos previene de que nos dé la enfermedad pero sí nos previene de que nos compliquemos, es decir, que las complicaciones durante el embarazo sean mucho menor. Entonces, una paciente embarazada con COVID tiene, tiene que ser eh, manejada de la misma forma de una mujer no embarazada. No podemos decir, este medicamento no se puede usar porque está embarazada, no uh -huh. se puede. Aquí lo más importante y aunque parezca cruel, es salvarle la vida a la mujer a la, a la mujer y no al bebé. Entonces, utilizamos los mismos medicamentos que ya se sabe que se utilizan en una paciente con COVID. De acuerdo, doctora. Gracias por su respuesta. Otra pregunta que nos hacen es si una infección por COVID-19 puede causar restricción del crecimiento intrauterino en el feto. También una pregunta muy interesante. Fíjese que sí, han habido estudios que reportan que pacientitas que han tenido infecciones con COVID pueden tener parto pretérmino, restricción de crecimiento intrauterino, eh, que son las patologías más frecuentes en el bebé. Bajo peso al nacer, entonces sí está asociado eh, eh, lo que es la enfermedad del COVID en relación a estos eventos posteriores al nacimiento del, del bebé. Gracias, doctora. También nos preguntan, ¿Qué medidas o manejo se le aconseja a la madre y a su bebé al regresar a casa? Bueno, esto es un consejo para todos, ¿verdad? Cada vez que nosotros salgamos, al regresar a nuestra casa, tenemos que hacer toda nuestra, nuestra eh, bioseguridad. Recordemos que estamos en la calle, que estamos expuestos a, muchas, eh, con, a mucha contaminación, más eh, los que trabajamos con, con mucha gente, eh, atención al cliente en todos los sentidos, pues debe de llegar a su casa, quitarse su ropa, bañarse, el, eh, lavarse bien sus manos y luego pues eh, tocar al bebé. Esto debe de ser siempre, no necesariamente ahorita. Porque recuerden que el bebé viene de un lugar en donde ha estado bien protegido por su mamá y entonces ahora pues está expuesto a los distintos gérmenes y nosotros tenemos que hacer todo lo posible de no presentárselos de manera brusca eh, al, al bebé, sino que poco a poco que él se vaya adaptando a poder defenderse por sí solo a todos los microorganismos que hay en la vida extrauterina. Gracias, doctora. Y una pregunta más que tenemos es, ¿cómo deben ser las consultas del niño sano nacido de madre infectada? Bien, eh, hoy platicábamos ese tema con una amiga pediatra. Y al momento de nacer, el recién nacido, se le hace su prueba de, de COVID, ¿verdad? Al, si sale negativa, ah. a la semana, a las 24 horas, perdón, se le vuelve a repetir su prueba de, de, de COVID y luego se le está eh, haciendo vigilancia hasta más o menos dos semanas. Ese control es un poquito más estricto de ese recién nacido. Hay que estarlo observando, ver eh, su alimentación, ver su frecuencia respiratoria eh, porque eh, no sabemos cómo se comporte o si fue eh, contaminado por su mamá al momento del parto. Entonces, las consultas de este niño son un poquito más estrictas. más estos bebés, si salen positivos en, en el hospital, pues son niños que están en observación hasta 15 días, dependiendo de la enfermedad o más. Doctora, muchas gracias. Eh, tenemos, parece que sí tenemos más. Más preguntas. Tenemos, le, aquí nos están preguntando, Rosemary Villeda, ¿se puede ver cuál es el riesgo a la hora de dar a luz de una mujer embarazada con COVID-19 y una que ya lo tuvo? O sea, que alguien que está en el momento con la infección y alguien que ya pasó la infección. Sí, fíjense bien. Es importante saber que estar con COVID positivo hay eh, ciertos grados leve, asintomática, eh, sintomatología leve, moderada o severa. Dependiendo de en qué rango está, así va a ser lo que es eh, su riesgo. Si es una paciente que solo tiene eh, la prueba positiva pero está asintomática, su riesgo es mucho menor al momento del parto. Pero si es una paciente que está con la enfermedad del COVID eh, grave, con daño a nivel de otros órganos, Claro que eh, su riesgo en el, en el, al momento del parto es mucho mayor. Es por eso que la decisión de sacar al bebé en una paciente con COVID no es la mejor solución. Tratamos en la medida posible de mantenerlo ahí hasta recuperar la, la función de la mamá o que la mujer esté en mejores condiciones al momento del parto de la cesárea. Pero si no se puede, pues ni modo. Se toma la decisión de sacar a ese bebé para darle un mejor pronóstico tanto al bebé como a la mamá. Pero en general no es una indicación de, de cesárea el, el, el lo que es la COVID-19, no es una indicación de sacar al bebé de un parto, adelantar el parto, no. En la medida que, que podamos sostenerlo y que la mamá esté en, en condiciones aceptables, pues lo vamos a mantener hasta el final. Gracias doctora. Eh, aquí tenemos otra pregunta, ¿se puede vacunar una mujer que está en tratamiento de fertilidad? y hay artículos que promueven mucho lo que es esto, es más, esta mujer debe de, de hacerlo, eh, no debe de suspender su, su, su tratamiento de fertilidad si aún no se ha vacunado, debe hacerlo durante la marcha, ¿verdad? Si lo está haciendo debe hacerlo durante la marcha y, y si pues lo va a hacer pues también... Eh, prevenir y hacerlo con anterioridad. Pero si está en el momento con ese tratamiento, tiene que seguir, vacunarse y seguir con su tratamiento de fertilidad. Responder, creo que aún hay más preguntas. Gracias por su generosidad en compartirlos, con su eh, pues ampliando mucho. Aló, doctora, perdón, que creo que tuve algún problema, Edna, con la, con la comunicación, pero ya estoy aquí de backup. Eh, agradecerle muchísimo por su generosidad, hemos tenido muchísimas preguntas y el diálogo ha sido excelente. Le cuento que tenemos eh, bastante audiencia que sigue eh, atenta a sus, a, sus, a sus respuestas y a la variedad de preguntas. Debido, creo que es el Facebook Live que hemos tenido mejores preguntas, yo he estado en todos, así que tengo en eso agradecerle muchísimo por la claridad. Yo digo, vamos cerrando con las últimas preguntas. Gracias por su paciencia, por su generosidad, por compartir todos los conocimientos que nos ha, ha, ha, ha dado el día de hoy. Entonces, eh, eh, veros si podemos poner en pantalla las últimas preguntas que tengamos para que la doctora nos ayude eh, con esto. Nos pregunta si la vacuna Sinovac es igual de efectiva que las ya mencionadas para prevenir complicaciones de la enfermedad durante el embarazo. A veces hay muchas creencias, y en, eh, pasa acá en Ecuador, me imagino que en Honduras también, que compara el uno con la otra, cuál te pusieron, acá no sé, doctora, pero aquí pasaba mucho que si no me ponen la Pfizer, no sirve, ¿no? Sí. Casi, casi, pasaba aquí, hasta en la fila, ¿no? No es de Pfizer, entonces me regreso. Sí, muy buena su, su intervención. Quiero decirles que el lema de todos los ginecólogos es, la mejor vacuna es la que esté al, al alcance de la paciente. Dependiendo en qué zona está, usted vacúnese, si es la Moderna, la Pfizer, la AstraZeneca. En, en realidad, eh, las vacunas que mayor se ha estudiado, porque son los países que más se han vacunado, todos lo sabemos, es Estados Unidos con la Pfizer. Entonces, esa vacuna tiene más estudios, no es porque sea la mejor, eh, sino que es la que más se ha estudiado. Entonces, esa tiene como mayor eh, documentación científica para poder decir que se puede utilizar. Pero en general ya hemos revisado varios artículos y la vacuna eh, que esté al alcance eh, es la que es me, mucho mejor. En Pero relación que... a las vacunas, la sí. Pfizer es la que se ha mencionado en el embarazo, la Moderna y la AstraZeneca hasta ahora. ¿Verdad? Son las Pero, vacunas que uh -huh. se han utilizado. Claro, y además creo que el, el tema de la oportunidad, ¿no? O sea... Eh, eh, mientras antes me, va, me, me vacuno, me protejo y me anticipo a que, a, que, a que me vaya, o sea, que me puedo contagiar, pero si ya estoy, ya estoy protegido, pues eso ya me ayuda mucho. Eh, vamos cerrando, como decía, creo que esta es la última pregunta, a ver si no hay una más, pero eh, ¿cuál es el manejo ambulatorio para paciente embarazada contagi contagiada por COVID-19? Esta también es una pregunta compleja sí. de cómo... Sí, Pero es una buena pregunta, porque es la que uh -huh. nos preocupa a la mayoría de las mujeres eh, que están en estado de embarazo. Quiero decirles que depende de la sintomatología de la enfermedad del COVID-19. Si es una paciente COVID-19 asintomática, lo único que nosotros podemos tener es reposo, aislamiento, muchos líquidos y siempre sus medidas de bioseguridad. Si es una paciente que tiene problemas respiratorios, ya eh, podemos utilizar algún antialérgico, podemos utilizar algún antibiótico, la citromicina sigue siendo de elección, ¿verdad? Entonces son los medicamentos que nosotros podemos utilizar. Pero si ya es una paciente que ocupa hospitalización, su manejo es diferente. Entonces depende de la gravedad del COVID para que nosotros podamos decidir qué tipo de tratamiento es. Como todas las enfermedades, desgraciadamente no es una receta de cocina, depende de cada una de las de las pacientes, de cómo se manifiesta, para que nosotros podamos decidir qué tipo de tratamiento darles a ellas. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por, por, por toda la, la paciencia que tienes Creo que es, de hecho en serio es la invitada que más, más preguntas ha respondido. De hecho, ha marcado un récord, ahora. ¿no? Y, no. y realmente eh, eh, agradecerle mucho, doctora, porque al final, el hecho de que usted estaba respondiendo claramente, de manera muy concreta y muy clara, hizo que más preguntas vengan, eso, por eso, es, por eso también vienen las preguntas. Eh, con esto cerramos, eh, agradecerle eh, eh, eh, muchísimo eh, por, por, por todo, su, todo su, su paciencia, como decía antes, por todo el, el espacio que nos ha dado para contestar todas estas inquietudes que nos ayudan a nosotros como Fundación de Val a poder eh, promover esta cultura de prevención y a sensibilizar a las personas que nos han estado escuchando y siguiendo durante este evento. Además, esto queda grabado y, y esa es la gran ventaja, que nosotros, eh, gracias a esto, podemos eh, también posteriormente hacer una postdifusión y que, y que todo esto eh, no se quede solamente ahora, sino eh, que simplemente esto continúe. Okay. Así okay. que eh, agradecerles a todos, también a todos los que nos han seguido durante todo este eh, Facebook Live, y bueno, invitarles a que sigan nuestro programa prenatal, que se inscriban en nuestra página web, en el home de nuestra página web, eh, que les voy a poner, ya los vamos a poner acá en comentarios, eh, que es fundaciondeval.org. En, la, en el home de fundaciondeval.org está toda, en la parte eh, de abajo tienen, en la parte inferior tienen todas nuestras capacitaciones que están programadas. Igual pueden seguirnos en nuestra, en esta página de Facebook, eh, donde nosotros publicamos todas las oportunidades de formación y de capacitación. Así que con esto cerramos, doctora, muchísimas gracias y les agradezco a todos, eh, no sé si quiere dar un mensaje final. Eh, tal vez con algunas recomendaciones. 30 segundos ahí para hablar. Encantado. Y de, y de, y de, puntos, de, puntos, puntos claros a la, a la, a la mujer. Mujer. Eh, Número uno, pues que no tengamos miedo de asistir al control prenatal. Se le va a dar su consulta eh, segura con todas las medidas de bioseguridad. No tengamos miedo en la atención del parto. Se les va a dar con las mejores eh, recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud ha, ha hecho sobre lo que es el parto seguro, hay que vacunarnos todos, especialmente las mujeres embarazadas, con la vacuna que esté al alcance de sus medios y no olvidemos la lactancia materna exclusiva. Hoy por hoy ya está bien documentado que lactancia materna exclusiva nos da niños sanos y niños con muchas eh, habilidades en lo que es su desarrollo psicomotriz. Nada más. Y gracias Perfecto. otra vez a la Fundación de Val por esta invitación y estamos siempre atentos y anuentes a cualquier consulta. No, pues doctora, gracias a usted por su generosidad. Estamos nosotros, eh, siempre las puertas de, eh, están abiertas de la Fundación para lo que usted desee las veces que que usted eh, considere eh, necesario, pues estamos encantados de, de, de tenerle aquí en este espacio y donde usted eh, eh, quisiera. También incluso como monitora sería genial eh, tener ese lujo de, de tenerle a usted como monitora, como experta en nuestros cursos de formación. Eh, con esto cerramos, a, a agradecerle muchísimo a la doctora Doria Carrasco eh, y eh, dejarle de, eh, eh, que estén pendientes de nuestras redes y de todas nuestras comunicaciones. Buenas noches con todos y con todas. Buenas noches.